Bueno, eh, llegamos ayer en la tarde, luego el presidente nos mandatara a venir a apoyar al delegado en la gestión de la alerta preventiva en la que estamos. Eh, lo primero que hicimos fue reunirnos con el delegado, eh, el ejército, la PDI, Carabineros eh, y también Senapred, que nos acompaña aquí. Eh, luego visitamos el puesto, eh, el Maki de CONAF y luego, por supuesto, tuvimos una reunión con los alcaldes afectados de la zona del Maule Norte. Eh, a partir de eso también y de los informes de CONAF y la reciente sesión del Comité de Gestión de Riesgo y Desastres Nacional, eh, quiero insistir en que estamos en alerta. Todavía no estamos en una situación como la que se está eh, viviendo por ejemplo en Bio, Bio o en Ñuble, pero hay incendios de preocupación, hay una alerta meteorológica respecto a humedad y temperatura y por lo tanto insistimos en el llamado a las personas a eh, mantener todas las rutinas de cuidado, a no tener conductas temerarias, a no iniciar fuegos de ningún tipo aunque sean quemas de basura, un asado con acelerante, nada de ese tipo, porque cualquier situación puede detonar que estemos en una eh, situación peor. Además pasamos una noche un poco más tranquila, eh, no crecieron los incendios durante la noche, pero sí miramos con alerta los que se están acercando por el borde norte de la región del Ñuble. Bueno, como lo señalaba la ministra encargada, la ministra Antonia Orellana, eh, nosotros desde el día de ayer hemos tenido una serie de reuniones, coordinaciones y también eh, órdenes de gestión para la emergencia desde reuniones con las policías el ejército, el Senapred para evaluar posibles evacuaciones en las distintas comunas de la región como después reuniones con los alcaldes del Maule Norte de aquellas comunas que se encuentran con alerta roja por lo cual también se generó hoy día ya una coordinación para visitas respectivas a las comunas de Pencagüe, Curepto y Sagrada Familia luego tuvimos COVID nacional con la ministra Carolina Toá y los distintos ministros sectoriales donde se avanzó también en la coordinación respecto a algunas solicitudes que gracias a la gestión de la Ministra Antonia Orellana también se están desarrollando de manera más rápida. Eso nos permite, por ejemplo, ya tener conocimiento de cuáles van a ser los recursos que desde el punto de vista de la emergencia agrícola se van a aplicar en la región del Maule. Y hoy día nuevamente teníamos COVID de carácter nacional a partir de las 10 horas, situación en la cual se estuvo evaluando también esta situación de desarrollo de la venta de benzina y parafina en bidones, Cosa que en la región del Maule también ya llevábamos avanzada desde el día de ayer, gracias a la gestión del director eh, regional de SEC, Vicente Marinkovic, y la Ceremi de, eh, de Energía, eh, Erika Uvilla, quien habían ha generado esta coordinación con los privados. Eh, existen líneas de empadronamiento, también evitar vender eh, en aquella zona donde se encuentran cerca de incendios forestales. Reitero, acá la coordinación, la experiencia, la resiliencia que también ha señalado nuestra ministra, eh, ha permitido que nosotros avancemos de manera rápida en coordinación y cuando uno tiene tiene la, la coordinación necesaria, también puede tomar las decisiones de manera efectiva, ágil y sobre todo responsable. Habrá tiempo para evaluación una vez que podamos ya terminar con la emergencia, que podamos haber combatido todos los incendios forestales, que logremos contener esto y también podamos llegar con la ayuda necesaria, sean ayudas tempranas como las que señalaba la ministra, como también respecto a la reconstrucción en aquellas zonas, principalmente de otras regiones que requieran esta reconstrucción. Hoy día que tenemos eh, viviendas afectadas, familias que lo están pasando mal, familias que han perdido sus seres queridos, yo creo que no es el momento para para realizar esa crítica. En la región hemos realizado dos evacuaciones con sistema SAE, eh, donde los, los polígonos ya están predispuestos, donde los puntos focales que tenemos en cada uno de los incendios que están en combate en estos momentos, ya han dado la georreferenciación en caso de ser necesaria cosa de activarlo lo más rápido posible. Eh, las dos evacuaciones preventivas que se han realizado han actuado de buena forma y la gente eh, eh, ha entendido y se ha, le ha llegado a las telefonías correspondientes y los mensajerías para poder evacuar. Eh, también se han hecho algunas evacuaciones sin mensajería SAE, porque eh, hay algunos sectores, ustedes comprenderán que nuestra ruralidad así lo amerita. Eh, tenemos casas eh, insectos, en los bosques, donde hemos evacuado una o dos familias sin mensajería SAE para no alertar al resto de la población y se ha hecho con el sistema de protección civil local. Sí, llevamos sobre 12.000 hectáreas en estos últimos incendios, eh, los incendios que tenemos activos ahora. Que tenemos, mantenemos las cuatro alertas rojas, tenemos siete incendios, pero de los cuales dos están controlados. En realidad hay tres controlados: el incendio de Trapiche ya está controlado, el incendio de Paso a Hondo está contenido un 100%, el incendio de Neajeal está contenido también en una superficie importante, un, más de un 70%. Eh, yo diría que lo, los incendios tienen la dinámica, ¿no es cierto? La dinámica que tienen. Eh, ayer, por ejemplo, un escape de, de un, del incendio pasó hondo con 130 hectáreas, pero inmediatamente fue contenido. El mismo día enviamos un helicóptero eh, de 5.000 litros de capacidad, entonces eh, se combatió la tarde y quedó, quedó con, contenido. Ese incendio está contenido en este minuto. ¿Cuál es lo más grave? En este minuto, yo diría que lo, lo, hay que rematar el incendio de la Gial, eh, y el incendio complejo que tenemos en este minuto, el incendio que ya lleva 3.500 hectáreas, el incendio de Longaví, eh, en la comuna de Longaví, el incendio de Río Blanco. Es un incendio que siempre lo hemos dicho que es complejo, pero ya tenemos, cada vez tenemos más brigadas, tenemos cinco brigadas y tenemos dos helicópteros ahí, pero eh, lo complejo que tiene las condiciones eh, topográficas y las condiciones climáticas por el, la cantidad de humo que nos permite la visibilidad, seguimos con ese mismo estándar. Eh, pero en general esa es la situación hasta el día de hoy, eh, va cada vez mejor, no tenemos, no tenemos nuevos incendios, nos tiene un poco ocupado un incendio que viene de Ma ⁇ de Ñuble y en ese incendio también estamos en coordinación con los colegas de ⁇ Ñuble para ver cómo lo están viendo, eh, es un incendio que viene por Ningüe, y ese incendio nos tiene ocupados, digamos, a, a, a, a, lo estamos observando para ver cuando si es que llega a Maule, cómo lo vamos a, a, a atacar.